y caramba! Llegué a mi cara babuba, ti. a ti, te dije, que mí, babuba, pues que a mí, babuba, te y se y va por y lo va a comer porque que ya se a llorar. A ella y tu Boba se que y y ya la gracia. Y de ya, va ya, y ya, ya, se a ya,